Hay más de 500, 559 niños que se han quedado encarcelados. Eh, ahorita, en este momento, ellos están separados de sus familias. El gobierno de Estados Unidos no puede reunirlos por varias razones, dicen ellos, que no califican, que los, los padres ya están deportados, que no pueden encontrar los padres, que no conocen a los nombres de los padres y no saben cómo reunirlos. Estos niños ya están perdidos de sus padres. Están ahorita, como les digo, encarcelados en centros de detención a donde cuiden a los niños en Estados Unidos. En este momento parece a mí que no se van a reunir, que se van a quedar en Estados Unidos sin sus padres. Hay organizaciones como el ACLU que está tratando de reunirlos, pero el gobierno ya ha dejado esos, esos esfuerzos. No están trabajando en ninguna manera de encontrar los padres o reunirlos. Hay también 26 padres que ni tienen nombre, no saben quién los padres de los niños son. So, hay docenas de niños que ni saben el gobierno con quién son los padres, cómo se van a reunir si no conocen a los nombres o ni conocen a los padres. También dicen que hay cinco niños que ni saben a sus nombres, ni saben nada de información, nada de detalles. Estas personas, estos niños se van a quedar aquí en Estados Unidos y quizás los van a poner con, con otros, otros padres, que se llama aquí en, en Estados Unidos en inglés, Foster Care. Uh, ahorita están en los centros de atención y el gobierno no está haciendo absolutamente nada para reunirlos.